qué tomar para el dolor menstrual. 6 remedios naturales para quitar el dolor menstrual. ¿Quieres saber cuál es el tratamiento natural más efectivo para el dolor menstrual? Hoy en nuestro canal de Vida y Estilo Saludable, te presentamos seis remedios caseros para este problema que es muy común. Sigue viendo este video hasta el final y descubre cómo puedes aliviar el dolor menstrual fuerte de forma natural. La menstruación es un proceso natural en la vida de todas las mujeres, y aunque es algo normal, puede ser muy incómodo y doloroso. Muchas mujeres experimentan dolor menstrual, que puede ser muy fuerte e incluso interferir en su día a día. Afortunadamente, existen tratamientos naturales que pueden ayudar a aliviar este dolor, evitando el uso excesivo de medicamentos. En este video, te presentamos algunas de las mejores opciones para aliviar el dolor menstrual de forma natural. Número 1, té de manzanilla. La manzanilla es una planta que se ha utilizado durante siglos para tratar una variedad de dolencias, incluido el dolor menstrual. Puedes preparar una infusión con manzanilla y beberla durante el día, para ayudar a aliviar el dolor. Número 2, aceite de lavanda. El aceite esencial de lavanda es un excelente remedio natural para aliviar el dolor menstrual. Puedes aplicar unas gotas en el área abdominal y masajear suavemente para obtener alivio. Número 3. Baño caliente. Tomar un baño caliente puede ayudar a aliviar el dolor menstrual. El agua caliente relaja los músculos y reduce la tensión, lo que puede aliviar el dolor. Número 4. Aceite de jengibre. El jengibre es una especie con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Puedes utilizar aceite esencial de jengibre para masajear suavemente el área abdominal y obtener alivio del dolor. Número 5. Ejercicio. El ejercicio puede ayudar a aliviar el dolor menstrual, ya que libera endorfinas, que son analgésicos naturales del cuerpo. Puedes probar con ejercicios de baja intensidad, como caminar o hacer yoga. Número 6. Alimentación saludable. Una alimentación saludable puede ayudar a reducir los síntomas del dolor menstrual. Trata de evitar alimentos procesados y azucarados y opta por alimentos ricos en nutrientes, como frutas, verduras y proteínas magras. Recapitulando, el dolor menstrual es algo que muchas mujeres experimentan y puede ser muy incómodo. Afortunadamente, existen tratamientos naturales que pueden ayudar a aliviar el dolor, sin tener que recurrir a medicamentos. Algunas de las opciones incluyen el té de manzanilla, el aceite de lavanda, el baño caliente, el aceite de jengibre, el ejercicio y una alimentación saludable. Recuerda que cada mujer es diferente, por lo que es importante encontrar el tratamiento natural que funcione mejor para ti. Prueba algunas de estas opciones y encuentra el alivio que necesitas. Espero que te haya gustado este video. Si es así... No olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante. Te esperamos en el siguiente video.